Sobre Bret Arte, el traductor dice, Bret Arte fue sucesivamente minero en California, fabricante de carbones, cajista de imprenta, editor de un periódico, director de otro, orador público, cuentista, novelista y últimamente cónsul de los Estados Unidos en Londres. Sus cuentos y sus novelas son páginas de la realidad en la que vivió. Hoy leeremos el cuento de Inchu, el idólatra. Espero que te guste. De Inchu, el idólatra Al abrir la carta de Opsing, revoloteó hacia el suelo una tira de papel amarillo, que a primera vista me figuré cándidamente que sería la etiqueta de un paquete de sorpresas chinas. Tantas eran las figuras y jeroglíficos que contenía. Había también en su interior una tira más pequeña de papel de arroz con dos caracteres exóticos, trazados con tinta china en los que reconocí inmediatamente la tarjeta de visita de Op Singh. La traducción de todo aquello era lo siguiente. Las puertas de mi casa no están cerradas para el forastero. El jarrón de arroz está a la izquierda de los dulces, a la derecha de la entrada. El maestro... Dio estas dos sentencias. La hospitalidad es la virtud del hijo y la sabiduría la de los padres. El cuerdo es tierno de corazón. Después de recogida la cosecha, celebra una fiesta. Si ves al forastero en tu cercado de melones, no le observes muy de cerca. Dejar de atender es, a menudo, la más alta forma de sabiduría. Felicidad, paz y prosperidad. Op. Singh. Me veo obligado a confesar que, después de una traducción muy libre, me encontré en grave aprieto para llevar a inmediata ejecución el mensaje que se me dirigía por sabios y juiciosos que fuesen los citados adagios, me quedé como vulgarmente se dice en ayunas, respecto a lo que quería indicarme Ob Sing, el más sombrío de todos los humoristas como buen filósofo chino. Por fortuna descubrí en tercer papel, doblado en forma de esquela, conteniendo algunas palabras en inglés, escritas con lentra corrida de Op Sing, decían «Espero que honrara usted con su asistencia el número de la calle de Sacramento el viernes próximo a las ocho de la noche, Op Sing. Una taza de té a las nueve». Eso me dio la clave de todo. Se trataba de una visita al almacén de Op Singh, La apertura y exposición de algunas raras curiosidades y novedades chinas. Una sesión en el despacho posterior de la casa. Una taza de té. De bondad desconocida fuera de estos sagrados lugares. Cigarros. Y una visita al teatro o templo budista. En efecto... Este era el programa favorito de Opsing cuando estaba en el ejercicio de su hospitalidad como agente principal o superintendente de la compañía Ni Fu. El día prefijado y a las ocho en punto entraba en el almacén de Opsing. La casa estaba embalsamada de ese misterioso olor agradable e indefinible, de los géneros extranjeros. Allí se veía la acostumbrada exposición de objetos de apariencia rara, la interminable procesión de lozas y porcelanas, la caprichosa hermandad de lo grotesco y de lo matemáticamente acabado y exacto, las manifestaciones sin fin de la frivolidad frágil, la falta de armonía cromática, cada cosa con su coloración extraña y peculiar. Enormes cometas en forma de dragones y gigantescas mariposas, otras tan ingeniosamente dispuestas que a intervalos lanzaban, al entrar de cara al viento, el grito del halcón, algunas tan grandes que era imposible que ningún muchacho pudiera dominarlas tan grandez que hacían comprender el por qué en China echar cometas es la diversión para los mayores, mitología de porcelana y bronce tan desastrosamente fea que, por la misma imposibilidad de serlo, no despertaban mi simpatía humana ni sentimiento alguno de piedad, jarros de dulce cubiertos completamente por pensamientos morales de Buda y de Confucio. Sombreros que se parecían a cestos, y cestos que se parecían a sombreros, sedas tan tenues y delicadas que no me atrevo a decir el increíble número de yardas cuadradas que podrían atravesar a la vez un anillo infantil. Estos y muchos otros objetos indescriptibles me eran conocidos. Proseguí mi camino a través del almacén, Parcamente alumbrado hasta llegar al despacho posterior o salón, donde encontré a Op Singh, que me recibió con su afabilidad peculiar. No entraré en su descripción sin que el lector e ilustrado deseche de su mente toda suerte de ideas que acerca de los chinos pueda haber adquirido en obras y representaciones tendenciosas. No vestía sus piernas con festoneados calzoncillos llenos de campanillas. Jamás he encontrado un chino que lo llevase. No adelantaba constantemente su dedo índice extendido en ángulo recto, con el cuerpo ni siquiera lo he oído jamás proferir la misteriosa frase «Ching a ring a ring y show". Ni bailaba como aquellos a la más leve indicación. Más bien era, en conjunto, un caballero grave, decoroso y de toda respetabilidad. Su color, que se extendía por toda la cabeza hasta su larga trenza, se parecía al de un hermosísimo papel agarbanzado y lustroso. Y eran sus ojos negros y penetrantes. Tenía nariz recta y delicadamente formada, la boca pequeña, los dientes menudos y limpios y cejas inclinadas en ángulo de 15 grados. Su vestido característico era una blusa de seda azul oscuro y para la calle en días fríos una corta chaqueta de piel de astracán. En las piernas no llevaba más que unas polainas de brocado azul estrechamente ceñidas a las pantorrillas y tobillos. Hubiérase dicho que aquella mañana se le había olvidado ponerse los pantalones, pero eran tan señoriles sus modales que disimulaban por completo la pretendida falta de aquellos. Aunque de gravedad espartana, era persona fina y hablaba con facilidad el inglés y el francés. En suma, dudó que hubieran ustedes podido encontrar a otro igual en ese tendero pagano entre los cristianos de su clase de San Francisco. Algunas personas más había allí. Un juez de la Audiencia Federal, un oficial superior del gobierno, un rico comerciante y un editor. Luego que hubimos bebido nuestro té y probado algunos dulces de un artístico jarrón, Opsing se levantó y haciendo gravemente seña de que lo siguiéramos, nos indicó que bajásemos al sótano. Con él una vez de allí nos sorprendió verlo brillantemente iluminado y con algunas sillas dispuestas en círculo sobre el liso pavimento. Después que nos hubo hecho sentar, dijo ceremoniosamente, He invitado a ustedes a presenciar un espectáculo que puedo asegurarles que jamás extranjero alguno habrá visto fuera de ustedes. El predisdigitador de la corte de Inchú llegó ayer. Nunca ha dado función fuera de palacio, sin embargo le he pedido que divirtiera a mis amigos esta noche y ha accedido gustoso. Para sus juegos no necesita de teatro, tablas, accesorios, ni auxiliar alguno, sino solo de lo que aquí se ve. Reconozcan, señores, y examinen el terreno por sí mismos. Como es natural, fuimos a examinar aquello. Era el piso bajo usual, o sea, el de los sótanos, en los almacenes de San Francisco, asfaltado, para evitar la humedad. Golpeamos el pavimento con nuestros bastones y tanteamos las paredes para complacer a nuestro político huésped, no por otro motivo, pues estábamos de todo conformes en ser víctimas de cualquier diestro manejo. De mí sé decir que me sentía dispuesto a dejarme engañar, y si me hubiesen ofrecido una explicación de lo que siguió, probablemente la hubiera excusado. Estoy convencido de que, en conjunto, la fusión de Inchu era la primera en su especie dada en tierra americana. Sin embargo, como seguramente se habrá hecho desde entonces tan familiar a alguno de mis lectores, creo no seré enojoso al insistir sobre ella. Empezó por echar al vuelo, con ayuda de su abanico, un numeroso enjambre de mariposas, hechas a nuestra vista de pequeños pedacitos de papel de seda. Y las mantuvo en el aire durante el resto de la sesión. Por cierto que el juez probó de jarrar una, que se había parado en su rodilla y se le escapó con la ligereza de un lepidóptero de verdad. Y al mismo tiempo, de Inchú, manejando todavía su abanico, sacaba gallinas de sombreros, escamoteaba naranjas, extraía yardas de seda sin fin de sus mangas y llenaba la superficie del sótano de géneros que brotaban misteriosamente del suelo. De su propio vestido, de la nada. Se tracó cuchillos en menoscabo de su digestión por muchos años venideros. Descoyuntó todos los miembros de su cuerpo y se recostó en el aire, como descansando en el éter. Pero la suerte que coronó la función, y que hasta ahora no he visto repetida, fue la más sorprendente, fantástica y misteriosa. Es mi apología por este largo preámbulo, mi sola excusa para escribir esta narración. El Génesis de este verídico relato. En un momento despejó el terreno de los objetos que estorbaban y luego nos invitó a todos a levantarnos y examinarnos nuevamente. Lo hicimos con gravedad, nada notamos sino el asfaltado pavimento. Después pidió que le prestaran un pañuelo, y como por casualidad me encontraba yo más cerca de él, le ofrecí el mío. Lo tomó en sus manos y lo extendió abierto en el suelo, desplegó sobre él un gran cuadro de seda y sobre éste de nuevo, un chal que cubría casi todo el terreno libre. Se situó después en uno de los vértices de este rectángulo y principió un canto monótono, meciéndose de aquí para allá al compás de un lúgubre melodía. Esperamos inmóviles y, dominando el canto, oíamos las campanas de los relojes que la ciudad y las sacudidas de un carro que rodaba por la calle sobre nuestras cabezas. La inquieta expectación, la opaca y misteriosa media luz del sótano, cerniéndose de una manera fantástica sobre el bulto disforme de una deidad china en el fondo, el somnoliento aroma del opio mezclado con el olor de especias y la incertidumbre de lo que realmente estábamos esperando nos sobrecogían con estremecimientos de instintivo temor. Nos mirábamos unos a otros con forzada sonrisa, el malestar llegó a su colmo cuando Op Sing, levantándose despacio, se llanó con el dedo en el centro del chal sin decir la menor palabra. Había algo debajo del chal y algo que antes no estaba allí. Al principio un imperceptible relieve de contornos indefinidos pero creciendo más y más, distinto y visible a cada instante que pasaba. El canto continuaba aún. El sudor comenzaba a correr por la cara del cantor. Por momentos el escondido objeto iba adquiriendo forma y cuerpo que elevaba el chal en su centro unas cuantas pulgadas del suelo. Era ya indudablemente el contorno de un pequeño pero perfecto cuerpo humano con los brazos y piernas abiertas. Palidecimos y nos sentíamos inquietos. Al fin el editor rompió el silencio con un chiste que, por pobre que fuera, recibimos con espontánea alegría. Cesó de repente el canto y «Denchu». Con un rápido y diestro movimiento arrebató chal y seda y descubrió durmiendo pacíficamente sobre mi pañuelo un diminuto arrapiezo. El estrepitoso aplauso que siguió a este descubrimiento debieron dejar satisfecho a Dein Aun cuando era reducido su auditorio por lo menos, fue bastante ruidoso para despertar a la criatura, un bonito niño de cosas de un año de edad, que parecía una estatuita de cupido. Fue arrebatado casi tan misteriosamente como había parecido. Cuando opsing me devolvió con un saludo mi pañuelo, le pregunté si el prestidigitador era padre del tierno infante. «¿Quién sabe?» dijo el impasible Opsing, recurriendo a esa fórmula española de ambigüedad tan común en California. —¿Pero tiene una criatura nueva para cada función? repuse. —¿Acaso? ¿Quién sabe? —¿Pero qué será de este. —¿Lo que ustedes quieran, señores? replicó Opsing, haciendo una cortés referencia. Nació Aquí, ustedes son sus padrinos. Por aquella época en que corría el año 1856, dos particularidades caracterizaban a la sociedad californiana. Estar pronta a comprender una indirecta y manifestarse generosa hasta la prodigialidad en cualquier llamamiento artruista por sordido y ávaro que el individuo fuera. No podía resistir tan imperiosa influencia. Así es que doblé las puntas de mi pañuelo, convirtiéndolo en un saco, dejé caer dentro una moneda y, sin decir nada, lo pasé al juez, quien añadió sencillamente otra moneda de oro de veinte pesos, y la pasó a su vecino. Cuando el pañuelo volvió a mis manos, contenía una cantidad respetable que entregué inmediatamente a Op Sing para el recién nacido de parte de sus padrinos. ¿Pero qué nombre le daremos? Dijo el juez. Con un derroche de alusiva erudición hubo un tiroteo de Erebo, Nox, Platón, Terracota, Anteo, etcétera, etcétera, por último. Dejamos que decidiera nuestro huésped la cuestión. «¿No ha nacido de... de Inchú?» «Pues, ¿por qué no darle su propio nombre?» dijo tranquilamente, y así se hizo. De este modo nació De Inchú en esta verídica crónica en la noche del viernes del 5 de marzo. Acababa de entrar en prensa la última página de la Estrella del Norte del 19 de julio, Única publicación diaria editada en Clam County. Y a las tres de la mañana dejaba yo a un lado mis manuscritos y pruebas, preparándome para irme a casa cuando, debajo de algunas hojas de papel que separaba, descubrí una carta. No llevaba sello alguno de correo y sobre esta había algo sucio, pero no me fue difícil reconocer la letra de Op Singh. Mi antiguo amigo abrílo apresuradamente y leí lo siguiente. Distinguido amigo, no sé si el dador le convendrá para el cargo del diablo en su diario. Si esta plaza no es puramente del oficio, creo que reúne todas las cualidades apetecibles. Es activo, listo e inteligente. Comprende el inglés mejor que lo habla y es capaz de compensar cualquier defecto con el hábito de observación y su espíritu imitativo. No hay más que enseñarle una vez cómo se hace una cosa y la repetirá, sea buena o mala, pero ya le conoce usted, es uno de sus padrinos, es de Inchú, el hijo putativo del prestigitador de Inchú, a cuya representación estuve el honor de invitarle aunque quizá olvidado ya. Procuraré mandarlo con una partida del culis a Stocktown y de allí por expreso a esa ciudad. Me hará grandísimo favor si puede utilizarlo aquí y probablemente le salvará la vida que en la actualidad está amenazada gracias a los miembros más jóvenes de su cristiana y altamente civilizada raza que asisten en San Francisco a los modernos e instructivos colegios. Está muy versado en el ejercicio de la profesión, de Inchú, que siguió por algunos años hasta que se hizo sobrado grande para entrar en la manga de su padre o bailar en un sombrero. El dinero que tan generosamente le fue entregado lo he gastado en su educación, ha leído de cabo a rabo los clásicos, pero creo que es sin gran provecho. Sabe poco de la y absolutamente nada de Confucio, además por descuido de su padre, se asoció tal vez demasiado con niños americanos. Era mi intención contestar antes por correo a su carta, pero he pensado que él mismo, Tenchu, podía ser el portador de la carta, su amigo y respetuoso servidor Opo Singh. En tales términos contestó Opsing a mi carta. Pero, ¿dónde estaba el portador? ¿Por qué arte misterioso fue entregada? Consulté inmediatamente con el aprendiz, los impresores y el regente. Pero no saqué nada en claro. Nadie había visto la carta. Si sí, había cosa alguna del que la trajo. Pocos días después recibí la visita de A.D., el lavandero. —¿Usted qué lee el diablo? Bueno, yo al él. Momentos después volvió con un niño chino. Listo en apariencia cuyo aspecto inteligente me hizo tan buena impresión que lo contraté enseguida. Cuando estuvo cerrado el trato le pregunté su nombre. —De Inchu —dijo el muchacho—. Pero ¿eres tú el niño enviado por Op-Singh? ¿Cómo diablos? ¿No has venido hasta ahora? ¿Cómo has entregado la carta? Ten Chu me miró con una sonrisa. Yo tirar parte al iba ventana. No lo comprendía. Me miró por un momento perplejo y luego arrancándome la carta de la mano se deslizó rápidamente por la escalera. Al cabo de un momento, con gran sorpresa mía, la carta entró volando por la ventana. —¡Yo tirar por activa ventana! Dio dos veces la vuelta por la habitación y luego se posó suavemente como un pájaro sobre mi escritorio. No respuesto aún de aquella sorpresa de Inchú, reapareció sonriéndome, miró la carta, luego me miró a mí, y exclamó: Así, ¿Ah, hombre. Y no añadió una palabra más. Este fue su primer acto oficial. La hazaña que voy a relatar, siento tener que decirlo, no tuvo un éxito igualmente placentero. Uno de nuestros habituales repartidores cayó enfermo, y en el apuro se mandó a Deinchu que desempeñase interinamente sus funciones. Con objeto de evitar equivocaciones, la noche anterior le enseñaron la ruta y al amanecer le entregaron el número ordinario de ejemplares para repartir. Al cabo de una hora volvió de buen humor y sin los periódicos diciendo que estaban ya todos en poder de los suscriptores. Pero, por desgracia, para De Inchu, a costa de las ocho de la noche empezaron a llegar a la redacción suscriptores con indignada faz. Habían recibido sus ejemplares, pero ¿de qué modo? Pasado a través del vidrio de las ventanas en forma de balas de cañón fuertemente comprimidas, dándoles de lleno en la cara como una pelota de juego de fútbol, si por casualidad se encontraban asomados por cuartas partes metidas por ventanas distintas. Incluso los habían encontrado en la chimenea, clavados contra la puerta, en las ventanas de las buhardillas, en los terrados, embutidos en los ventiladores introducidos en forma de arrolladas cerizas por el ojo de la cerradura y anegados en los jarros con la leche matinal. Uno de aquellos furibundos subcriptores, que esperó algún tiempo a la puerta de la redacción al efecto de tener una entrevista personal con De a la sazón para mayor seguridad, encerrado bajo llave en mi habitación. Me dijo con lágrimas de rabia en los ojos que a las cinco le habían despertado una gritería horrible debajo de sus ventanas, que, al levantarse muy agitado, le dejó estupefacto la aparición repentina, de la estrella del norte, doblada en forma de boomerang, o sea, cachiporra de la India oriental y fuertemente arrollada, que entró disparada por la ventana, describió en el cuarto un número infinito de círculos, echó luz por tierra de un cachete en la cara del niño, le sacudió a él en la mejilla y luego salió por la ventana opuesta y cayó finalmente en el patio, falto de impulso. Durante el resto del día aparecieron en la redacción los ejemplares de la estrella del norte de la edición de aquella mañana en fragmentos de papel sucios y estrujados que traía indignada la suscripción. De aquel modo se perdió también un admirable artículo sobre los recursos de Humboldt-Comedy, que había yo compuesto la noche anterior y que, sin ninguna duda hubiera cambiado el aspecto de los negocios del año siguiente y llevado a la bancarrota a los muelles de San Francisco. Por tal motivo, se juzgó que debía mantenerse encerrado a Deinchú en la imprenta reduciéndolo a la parte puramente mecánica del oficio. Allí en poco tiempo desarrolló maravillosa actividad y aptitud crajeándose al fin el valor y la buena voluntad de los impresores y del regente, que al principio tenían como de la mayor gravedad y trascendencia política a su iniciación en los secretos del arte de Gutenberg. Muy pronto aprendió a componer los tipos, ayudándolo en la operación mecánica, su extraordinaria destreza en la prestigitación. Su ignorancia del idioma parecía serle más favorable que perjudicial, aseverando el axioma de impresor de que el cajista que exige las ideas del original es un pésimo operario. A menudo y deliberadamente solían darle largas diatribas contra él mismo, que sus compañeros de trabajo colgaban del gancho de su caja como original, pasándole inadvertidas frases tan lacónicas como estas: De Inchú es hijo del bismísimo diablo. De Inchú es un bribón amarillo. Y me traía aún la respuesta tan contento, brillando sus ojos y sacando a relucir sus dientes con una sonrisa de satisfacción. No pasó. Sin embargo, mucho tiempo sin que se desquitara de sus malévolos perseguidores, y una vez estuvo en triste de que sus represalias me volvieran en un serio disgusto. El regente de la imprenta se llamaba Webster, y De Inchú pronto aprendió a reconocer al individuo y las letras combinadas de su apellido. En lo más rellido de una campaña política, el elocuente y fogoso coronel Armando de Skyton había hecho el discurso sensacional que fue especialmente taquigrafiado para la Estrella del Norte. En el transcurso de la peroración el coronel Armando había dicho: "Yo, como el sublime Webster, repetiré". Y aquí seguía. La cita que no recuerdo ahora, pues bien, de Hinchu. Mirando casualmente la galera después de revisado el discurso, vio el nombre de su principal perseguidor. Y como es natural, imaginó que era él la frase que le transcribía. Una vez el molde en prensa, de Hinchu aprovechó la ausencia de Webster para quitar la sina y construirla, con una delgada tirita de plomo del mismo tamaño del tipo, grabada con caracteres chinos, formando una frase que, según creo, era una denigrante y completa declaración de la incapacidad y repugnancia de aquel funcionario, acompañada, en cambio, de una cláusula laudatoria de su propia personalidad. A la mañana siguiente, el periódico contenía íntegro e el discurso del coronel Armando, en el que se leía que el sublime Webster, en cierta ocasión, había expresado sus pensamientos en un chino excelente, pero del todo incomprensible. La rabia del coronel Armando no tuvo límites. Tengo un vivo recuerdo de cuando aquel hombre y orador admirable entró en mi despacho y me pidió una retracción del acerto estampado. «Pero, señor de mi alma», le dije, «¿está usted pronto a negar bajo su firma que Webster haya pronunciado semejante frase? ¿Se atreverá usted a negar que, entre los notorios conocimientos de Webster, no estaba comprendido el idioma de los hijos del celeste imperio? ¿Quiere usted someter una traducción adecuada a nuestros lectores?, y negar bajo palabra de honor que el gran Webster haya expresado jamás tales conceptos? Si lo desdeña, caballero, estoy pronto a publicar su réplica. El pundonoroso militar no lo quiso pero se marchó indignado. En cuanto a Webster, el regente, lo tomó con más sangre fría. Felizmente ignoraba que durante dos días los chinos de los lavaderos de las minerías de las cocinas miraban por la puerta de los talleres con la cara radiante de Malicia, incluso que nos hicieron un pedido de trescientos ejemplares sueldos de la estrella del norte para los lavaderos de la población. Tan solo observó que durante el día a de Inchu de vez en cuando le atacaban espantos convulsivos que se vio obligado a reprimir, dándole de puntapiés y otros argumentos contundentes. Algunos días después del suceso llamé a mi presencia a Dain -chu. Chu. dije con gravedad, «quisiera que para mi propia satisfacción me tradujeras aquella frase china que mi privilegiado compatriota el divino Webster... Pronunció públicamente en cierta solemne ocasión. De Inchú me miró fijamente y sus negros ojos centellearon. Después contestó gravemente: Señor Wested, dice, niño chino a ser yo muy tonto, niño chino a ser muy, muy enfermo. Sin embargo, temo que esté retratando una parte y no la mejor del carácter de De Inchú. Según me refirió, había sido la suya una vida muy dura y accidentada. No conoció la niñez ni tenía noticia de sus padres. Lo educó el prestigitidor De Inchú pasando los siete primeros años de su vida saliendo de cestos, cayéndose de sombreros subiendo por escalas y dislocando sus tiernos miembros a fuerza de colocarse en violentas posiciones. Criado en una atmósfera de engaño y artificio, consideraba a los hombres como perennes víctimas de sus sentidos. En fin, si hubiese pensado algo más, para edad, hubiera sido un cínico con unos años más, habría sido un escéptico y más tarde, cuando viejo, hubiese llegado a filósofo. A la sazón era un diablejo, un diablejo bien humorado, es verdad, diablejo cuya naturaleza moral nadie modeló, un diablejo en huelga dispuesto a adoptar la virtud en un estremecimiento. Que yo sepa, no tenía conciencia de su alma, era muy supersticioso, llevaba consigo un horrible dios de porcelana pequeño, al que tenía costumbre de insultar o de enfocar según creía procedente. Además era demasiado inteligente para seguir los vicios ordinarios chinos de robar o de mentir mecánicamente, sea cual fuere la doctrina que practicase, no tenía otro guía que su razón. Opino que no le faltaba sensibilidad, aunque... Era casi imposible alcanzar de él expresión alguna que le diera a conocer y debo confesar en conciencia que tenía apego a lo que eran buenos para con él. Difícil sería determinar a qué podría haber llegado en condiciones más favorables que las de esclavo de un periodista poco retribuido y abrumado de trabajo. Solamente se que recibía las escasas e irregulares muestras de bondad que le concedía con suma gratitud. Lealí, paciente, poseía dos cualidades de que carecen la generalidad de los criados americanos. Mi persona le había inspirado siempre grave deferencia y respeto, solamente una vez después de provocarlo recuerdo que dio muestras de alguna impaciencia. Por la noche, cuando me retiraba al despacho, solía llevármelo a mis habitaciones para que me sirviera de portador de cualquier adición o pensamiento feliz que pudiera ocurrírseme antes de que pasaran las cuartillas a la imprenta. Recuerdo que una vez había estado yo borroneando papel hasta mucho más tarde de la hora acostumbrada a despedir a De Inchú y se me había olvidado completamente su presencia en la silla al lado de la puerta, cuando de pronto llegó a mis oídos una voz de tono quejumbroso que decía «Chi-li». Me volví maquinalmente. «¿Qué dices?» «Yo decir chi-li». «¿Y qué?» dije con impaciencia. «Usted saber. ¿Cómo está John?» sí —¿Usted saber tanto tiempo, John? Sí. Bueno, pues, chi-li es lo mismo. Lo comprendí claramente. De Hinchu deseaba acostarse y se valía de aquella palabra para dar las buenas noches. Sin embargo, un instinto de picardía que poseía yo lo mismo que él, me impelió a obrar como si no lo comprendiera la indirecta. Murmuré algo en ese sentido y me incliné otra vez sobre mis papeles. A los pocos minutos, oí que sus suelas de madera pataleaban sobre el entarimado. Mírenlo. Estaba junto a la puerta de pie. «¿Usted no sabe, Chili? «No», dije. «Usted ser mucho grande tonto. Todo igual» y se largó, asustado por su propia audacia. No obstante, a la mañana siguiente, apareció como siempre dócil y sumiso, y no le recordé su defección. Probablemente como ofrenda de paz, limpió todas mis botas de ver que nunca le había exigido, incluyó en el obsequio un par de zapatos y unas inmensas botas de montar, todo de piel de ante, sobre las cuales tuvo ocasión de expiar durante dos horas sus remordimientos. He hablado de su honradez, como cualidad más inteligente que moral, pero recuerdo dos excepciones. Para cambiar la pesada alimentación usual de los pueblos mineros, deseaba yo comer huevos frescos, y sabiendo que los paisanos de De Inchú, eran celebrados por sus criaderos de aves de corral, me dirigí a él con tal fin. Cada día me trajo huevos, pero se negó a recibir paga de ninguna especie diciendo que el hombre no los vendía. Ejemplo extraordinario de abnegación, pues los huevos valían entonces medio peso cada uno. Una mañana mi vecino Foster... Me hizo durante el almuerzo una visita y con esa ocasión lamentó su mala suerte, pues sus gallinas habían cesado de poner, o bien él no sabía dar con las nidadas. De Hinchu, que estaba presente durante la conversación, conservó el grave y característico silencio de costumbre, pero cuando mi vecino se hubo marchado se volvió hacia mí con una ligera sonrisa diciendo «¡Gallinas de Flostel!» Gallinas de De Todo es igual. Después, en una temporada de grandes irregularidades en los correos, de Inchú, me había oído deplorar los retardos en la entrega de mi correspondencia. Un día, al llegar a mi despacho, me sorprendí de encontrar la mesa cubierta de cartas, acabadas de llegar por correo. Pero desgraciadamente ninguna de ellas llevaba mi dirección. Me volví hacia De Inchú, que las estaba contemplando tranquilamente, satisfecho, y le pedí una aclaración. Señaló a mis ojos empapados un saco de correos, vacío en un rincón, y dijo Cartero dice siempre: No hay carta John, no hay carta John cartero mucho mentir cartero ser inútil yo anoche tomar saco de cartas todo igual por fortuna era aún temprano y no habían hecho el reparto tuve una precipitada entrevista con el jefe de correos sobre el atrevido atentado de hinchu al robar la correspondencia de la unión con la compra de un nuevo saco de correos quedó solventado el asunto cuando volví a San Francisco después de colaborar durante dos años en la Estrella del Norte, hubiese podido dar por terminada mi misión llevándolo conmigo a Deinchu si no lo hubiese impedido el profundo cariño que le profesaba. Además, no creo que hubiese visto con gusto el cambio y lo atribuí a un temor nervioso de la aglomeración de gente pues cuando tenía que cruzar la ciudad para algún recado, daba un gran rodeo por los barrios extremos. Lo atribuí siempre al horror de la disciplina del colegio anglochino, al cual me propuse enviarlo, a su cariño por la vida libre y vagabunda de las minas, o a mera inclinación natural. Hasta mucho tiempo después no se me ocurrió que fuera por presentimiento. Parecía haber llegado ya la ocasión que tanto esperaba y anhelaba. Podía colocar a Dain -Chu bajo influencia suavemente restrictiva a someterlo a una vida y enseñanza que le inclinara al bien más que a mi mal reguladas bondades y cuidado superficial. de ingresó en la escuela de un misionero chino «Pastor inteligente y bondadoso, que había demostrado gran interés por el chico y quien, sobre todo, cifraba en él grandes esperanzas, le acogió en su casa una pobre viuda con una sola hija de uno o dos años menos que Tenchu. Esa criatura leste, alegre, inocente y sin artificio, fue la que tocó el corazón al muchacho y despertó la susceptibilidad moral que había permanecido insensible» a los sermones del teólogo y a las enseñanzas de las sociedades. De Inchú debió ser feliz en aquellos breves meses ricos en promesas que no vimos cumplidas. Tenía para su pequeña amiga la misma supersticiosa adoración, aunque no el mismo capricho que para su dios pagano de porcelana. Sentía una inefable dicha en caminar tras de ella hasta el colegio, Llevándole los libros, servicio siempre acompañado de algún cachete debido a las pequeñas manos de sus hermanos de raza mongol. Construía para ella los más maravillosos juguetes. Recortaba de zanahorias y de nabos los más sorprendentes flores y figuras. Hacía de pepitas de melón gallinas como naturales, construía abanicos y cometas y era singularmente diestro en contar para las muñecas fastuosos vestidos de papel. Ella, por su parte, jugaba también con él. Le enseñaba canciones y lindezas, le dio para su trenza una cinta amarilla, la que mejor sentaba a su color, le leía cuentos y narraciones y lo llevaba consigo a la clase del domingo, en oposición a los precedentes de la escuela y a manera de las mujeres mayores, triunfaba en esta innovación. Sería mi deseo poder añadir que consiguió que se convirtiera y que lo hizo abandonar su ídolo de porcelana, pero estoy contando una historia de verdad. La niña se contentaba con inspirarle su cristiana bondad sin dejarle ver que estaba ya convertido, de modo que hicieron muy buenas migas. La niña cristiana con su dorada cruz colgada de su blanca garganta y el amarillo idólatra con su horrible deidad de porcelana, escondido en las profundidades de su vestidura. Los recordaré por mucho tiempo. En San Francisco, durante dos días, una turba de sus ciudadanos se arrojaron sobre extranjeros indefensos. Los mataron porque eran extranjeros, y de otra raza, religión y color, y porque ofrecían su sudor al precio que podían obtener de él. Magistrados hubo, tan pusilánimes que se figuraron que había llegado el fin del mundo. Hubo hombres de estado eminentes, cuyo nombre me avergüenzo de escribir aquí, que duraron de que... El artículo de la Constitución que garantiza a todo ciudadano extranjero la libertad civil y religiosa... Era un principio moral incontrovertible, sin embargo, nos faltaron hombres no tan fáciles de asustar y que en veinticuatro horas arreglaron las cosas de manera que los tímidos pudieran estrecharse las manos con seguridad y los evidentes estadistas proferir sus dudas de dañar a nadie ni a nadie. Por aquellos días recibí una esquela de Oposing, rogándome que fuera enseguida a verlo. Su almacén estaba cerrado y defendido contra los ataques posibles de los revoltosos por numerosa policía. Opsing me recibió con su habitual e imperturbable tranquilidad, pero, según me pareció, con mayor gravedad que de ordinario. Con el mayor silencio me tomó de la mano y me condujo al fondo de la habitación y de allí por las escaleras al sótano. Reinaba en su interior casi una completa oscuridad, pero se distinguía algo tendido en el suelo cubierto por un chal. Cuando me acerqué, retiró el chal bruscamente y descubrió a Deinchu. El idólatra, Tendido allí exánime. Muerto, mis queridos amigos, muerto. Maltratado hasta morir en las calles de San Francisco en el año de gracia de 1869 por una banda de colegiales cristianos. Niños de su edad. Con el corazón conmovido, Puse la mano sobre su pecho, sentí algo que se desmenuzaba bajo su blusa y miré interrogativamente a mi acompañante. Op Singh, introdujo su mano entre los pliegues de seda, y con la única sonrisa de amargura que vi jamás en el rostro de aquel caballero pagano, retiró un objeto de porcelana. Era el ídolo de Dain Chu hecho trizas por una piedra de aquellos iconoclastas cristianos. Fin